yo con cara amigo, como puedes guardar eso a la casa de guardar el agoro, no es solo alzado a eso prefiero hacer esa santa puxar, pegamento flexiones como tú, le lequeame ancora me mandé he tu dientes pero primo, después de la ducha mucho cuesta, piegamento puxar, flexiones, así el agua cae un poquito, medio yo para iniciar, voy a hacer voy a ver un poquito, un sujeto, una cosa un Un poquito de sujeto, cosí pues inicio. Yo conozco a algunos amigos que ponen un poco de corsa de yudo, sin amanjar niño, pero yo también un poquito de sujeto. después de esto, después de que faja la ducha, podemos de hacer la colación energética que ya he falta para este vino. Perfecto, no perdo tiempo porque debo andar a la borra. Vamos a hacer salsanta, salsanta, pucha, vivamente. Vamos a parar, aperto, chiuso como tú hoy, pero lo importante para el 60, ok, inicio, inicio, parlo de fronte, 10, 20, 20, 20. Ok, senti. 30, 30. Quanto dobbiamo fare? Dobbiamo fare, dobbiamo fare 60, 60. Piano piano non devo arrivare. Vai senza mangiare niente, un po' dura, però. Ma tu sei forte tu hay la mente fuerte così el agua cae en nuestro cuerpo y te relaja <ríe> un poquito de brasa muy bien, ah, bien hemos dicho que escuchamos a santa tu la puedes hacer ¿eh? de 20 en 20 10 en 10 30 en 30 así estás fuerte Ta 60 ya ahora a que me sumo al salto probaré a hacerle ya he hecho una de 30 probaré a hacerle al de 30 va, si sí, va me meto aquí, así de lato, así guardate ok, ok, si sí, va Uh, eh, eh, falta 30, 20 ¿cómo andamos? Eh, eh, andamos a 50 50, mancano 10 10, 10, 10 10, 10 50 en menos de 2 minutos ¿va bene, ¿va bene. pensaba de riuscire a hacer 2 de 30 pero no el músculo se estanca y se sabe mangiare muy fácil, pero te reto, te frido, oiga 60, 60, cocico un poco reposo, se diventa un poco difícil, ¿eh? pero tú, riesgo, guarda cómo diventa el músculo, duro y fuerte, ok, oiga, acá adelante, su mano tiene tarea, ok, ok, vamos a, ver. 50, 50, mancano 10. Voglio fare, fare 15, 65. Ok, sempre la vita del Chiede di Dio. Ok, si va. 1, 5, 10. muy bien bene. Adesso facho la doccia porque devo dar la labor ok, okay. Abbiamo un la doccia, ¿verdad? un poco arriba hasta el brazo, un poco compacto, un, un poco obvio un, un poquito grande Molto bene. muy bien, muy bien te espero para la próxima el frida, el próximo reto Adesso potete fare. La colación energética, un video que de hecho la podéis hacer. Mira, comando, a la próxima. Si aún no te has inscrito a este canal, inscríbete ahora. De cuore, Pablo.